ya y ya está con la mano y está está pequeño reportaje. Qué bien. ¿Qué? También. Hablamos con Doña Ángeles Muñoz, cabeza de Marbella. Muy buena tarde, Doña Ángeles. Buenas tardes. Ángel. La verdad es que, bueno, y con un trabajo que han hecho, la verdad, muy, muy importante. Y un año más, como veis, pues acompañando en un día muy especial para el ingenio, como es el día de la Virgen del Carmen. Así que con esta misa, yo creo que reconocemos el peso que tiene en esta parte de San Pedro. ...es muy especial para la gente del Ingenio... ...y de la zona ¿no? ...que vienen aquí pues a este día a rezar a la Virgen... ...y a pedirle muchas cosas... ...porque es la patrona... ...es la patrona, es la patrona de Marbella de San Pedro... ...pero además de ser la patrona... ...es que es la Virgen de, de la gente... ...es la Virgen donde... Eh, pues, muchas de las personas que son creyentes... ...se ven identificadas y por lo tanto... ...creo que se hace... ...hoy es un día, fíjate el calor que hace... la cantidad de gente que está allá aquí... ...y después lo que conlleva la procesión... ...hoy es un día especial que yo creo que es el día no solamente de la patrona, el día de muchas cármenes, que desde aquí felicitamos, sino que es, eh, bueno, pues muchos de los actos que se hacen y con la asociación a la cabeza se hacen eh, con mucho cariño. Yo creo que eso se, también se nota. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ya falta poquito minutos para la misa, pero llevamos ya todo esto lleno, se necesitan muchas personas y, bueno, personas pues que también, todo el mundo de la política, pero siempre han apoyado y han estado aquí para pedirle a la Virgen del Carmen. La, nuestra Virgen del Carmen, nuestra Virgen de Julio y nuestra Virgen que siempre, tanto para los pescadores, pero también para todos los que vivimos en la costa, le tenemos un gran cariño y amor especial. ¿Qué le a la Virgen Hombre, la Virgen le pido mucha salud para todos, mucho, mucho empleo para todos y que todos vivamos en paz y armonía. Muchas gracias. Nada. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar con la presidenta de la asociación, que son 40 años, nada más y nada más, no, Manolo, 40 años, ¿eh? 40 años, sí, señor. ¿Cómo se ha llevado todos estos años? Pues bien, yo he tenido varias etapas, pues, claro está, pero esta última que llevamos nosotros hacemos este grupo que estamos en la directiva hace 10 años también. Y bueno, pues muy bien, la verdad es que nos lo han dejado todo de, de años antes planteado y hemos seguido con la tradición. ¿Qué le pides este año a la Virgen del Carmen? Pues va preciosa, como ya habéis visto, muy bonita por Antonio, el florista. Y bueno, esperemos que todo salga muy bien y se pueda embarcar, parece que el viento ha caído un poquito y se pueda embarcar. Enhorabuena por tu labor, Manoli, año tras año. Gracias. Hablamos con Rafael Piña un año más, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buena. Un día grande también. Hombre, para San Pedro y para el Ingenio especialmente, como no, un día de los importantes y siempre con la Virgen del Carmen, el mar, que es nuestra, nuestra tierra, nuestra patria, nuestra forma de actuar y aquí estamos acompañándolo a todos. ¿Qué le pides a la Virgen? ...bueno pues salud yo creo que es lo más importante ¿no?... ...y en fin, que esta remontada que hay de la economía... ...que también es importante para la ciudad y para los ciudadanos... ...que continúe ¿no?... ...que esté ahí, que haya trabajo, que haya vida para todo... ...que habiendo vida lo demás casi se resuelte todo... ...junto con la salud por supuesto. A ustedes. Canción de entrada que yo le quiero cantar, algunos por precaución, mejor que no nos metamos a cantar, pero sí lo que vamos es a manifestar nuestro cariño, nuestra devoción a nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Eso sí que no nos lo quita nadie. Expresemos nuestro cariño y nuestro agradecimiento, sentimientos propios que tenemos que tener y a aquella que es nuestra madre porque en ella nos amparamos a ella acudimos nos sentimos escuchados reconfortados le damos gracias a Dios por dejarnos a María como madre nuestra y en una vocación tan entrañable como la Virgen del Carmen. también como buenos hijos también reconocemos que no hacemos o no aprendemos el ejemplo que en ella encontramos los hijos nos ponemos que sabemos más que los padres y no la echamos cuenta y después nos lamentamos tenemos que reconocer nuestras incoherencias nuestros pecados, nuestros errores porque queremos seguir superándolos y avanzando y aprendiendo de lo que ella nos dice que no es otra cosa que lo que su hijo nos ha mostrado por nuestras faltas, por nuestros pecados Humildemente le pedimos perdón al Señor. suplicamos Señor que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de salvación, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Zacarías. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así, Sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa. Y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque él surge de su santa morada. Palabra de Dios. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Todopoderoso, Mis grandes cosas, su nombre es santo. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. El Todopoderoso ha hecho grandes. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí su nombre. Aleluya, aleluya. esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, le agregó, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué agradable es escuchar la invitación a alegrar? en todo lo que tenemos y todas las preocupaciones. Y ese esa invitación del profeta Zacarías, alégrate, hija de Señor. El motivo es que Dios va a actuar en ti y va a hacer obras grandes. Así que tranquilízate, goza, alégrate, porque el Señor está actuando en Dios. Y, el, y un ejemplo de esa actuación de Dios a favor de los hombres es cuando elige a María para ser la madre de su hijo. En la que ahora vamos a profesionar en todas partes. En el Evangelio dice Estaba hablando Jesús y llegó la madre para, para decirle algo Fijaos que decíamos al principio Que como hijos estamos llamados a aprender de, de nuestra madre Porque solamente vamos a encontrar cosas buenas en él Pero Jesús siendo Dios ese Dios todopoderoso estuvo en las manos de María. Ella fue la que lo educó, la que lo crió, la que se preocupó por él, la que se llevaría más de un disgusto también, como buen niño que salía a Jesús, lo que es propio de la madre. Y ese Dios que es todopoderoso comienza poniéndose en manos de aquellos que somos criados. No todo el mundo tiene ese papel y esa responsabilidad de tener en sus manos a aquel que es nuestro Salvador. Y María, cuando va en el Evangelio, cuando va en busca de su hijo, es porque está viendo que lo están acechando, que, lo, que se está complicando mucho las cosas. Y seguro que hijo, ¿por qué no te tomas las cosas de otra manera? porque preocupada porque estaba viendo la maldad que estaba a su alrededor y bueno cosa que Jesús también sabía Jesús no estaba tampoco ahí eh, flotando en el cielo sabía perfectamente el personal que tenía delante. pero eso no le impedía a seguir anunciando esa actuación que Dios estaba ofreciéndonos a todos los hombres y aquel que es todopoderoso, ese poder lo encausa lo, lo dirige en, el, en la vida en la salvación, en el bien de los hombres porque también como todopoderoso pues podría ser un Dios mmm, beleico, bene, delicoso, eh, eh, temperamental, que es eso. Pues no, es un Dios que no tiene otra cosa que pensar que en cómo nos da la vida y cómo nos libra de la muerte. Al celebrar hoy la fiesta de nuestra Madre la Virgen María, tomemos conciencia de que aquella que es Madre de Dios, la encontramos en plena sintonía con lo que su hijo está predicando y a su vez Jesús esos valores que tiene los tuvo que aprender en su familia en, la, en esa madre que está preocupada por los demás que no se mete en lo que no le llaman sino que va a lo suyo pero que está cuando tiene que estar como la vemos en las bodas de Caná Ahí estaba todo el mundo como invitado, pues nada, y más le si habían dado el regalo, ya, pues aquí estamos que no la pongan. Pues María estaba pendiente de la mal, del mal rato que se iban a llevar esos novios. Y con toda la discreción del mundo, aporta lo que hace que se libre de ese mal rato que se iban a llevar. Hijo, les falta el vino. Y no le tuvo que, ni nada, pero madre, pero mira que hace lo que es posible. Te podía tomar esa licencia, no me diría, ah, que tú puedes. Y ahí tenemos a Jesús también, por la intervención de su madre, actuando en favor de todos nosotros. No vamos a poner, hoy queremos cantar, bueno, yo no me meto en el canto, pero sí que hoy queremos manifestar nuestro agradecimiento al Señor. Ese Dios que nos invita a alegrarnos, y bueno, nos pueden invitar a muchas cosas, pero es que esa invitación es a tomar conciencia de que tenemos motivos para alegrarnos. Por el Dios en el que creemos, ese Dios misericordioso y bueno, que muestra su poder en el perdón y en la misericordia para todos nosotros. Tenemos motivos de alegrarnos por la madre que nos ha dejado y el ejemplo que en ella encontramos, aquella que tuvo en sus manos al creador del mundo, la vemos preocupada y siempre sensible a la necesidad y al problema que pueda tener aquellos que están a su lado tenemos tanto que aprender de ella y como el cariño verdadero se muestra no en las palabras sino en las obras y ahora que estamos proclamando nuestro amor a la Virgen María en el Monte Carmelo pues que nuestro amor, que la, ella que no se escucha dirá pues mira si me quiere hazme un poquito más de caso y hacerle caso a la Virgen, hacerle caso a su Hijo es lo mismo. Hacerle caso a Jesús es cumplir lo que Él también nos ha mandado. María le dice en la boda de Caná, «Haced lo que Él os diga. Y Jesús, con su vida, con sus obras, con su palabra, con su ejemplo, con todo, al final nos deja un único mandato. Él nos dice, amaos unos a otros como yo, he Es lo único que nos dice el Señor. Y ahí tenemos arroz y Pues que María, nuestra madre, nos ayude a hacer lo que su Hijo dice. Y en ese cumplir la voluntad de su Hijo, encontremos nuestra alegría y nuestro gozo. El gozo que sentimos cuando hacemos el bien el gozo que sentimos cuando perdonamos, el gozo que sentimos cuando pudiendo hacer algo mal, lo rechazamos porque no queremos hacer mal, el gozo de sentirnos amados, queridos, protegidos por nuestra madre. Pues hoy nosotros, en este día tan grande, de, la, de, de, de, ese, de esa Virgen que mostramos con orgullo como Madre Nuestra, pues también que ella se sienta orgulloso por los hijos que tiene. Ay, porque no somos perfectos ni santos, pero queremos hacer un poco cada día más aquello que en ella encontramos, aquello que ella nos invita a hacer, a hacer lo que ni. Pues con esa alegría y ese gozo continuamos nuestra celebración encomendándonos hoy muy especialmente a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Tato. Pues continuamos y presentamos ahora, nos ponemos de pie para servirle al Señor por todo. Pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús, para que también en el servicio y en la misión que Dios les ha encomendado, nos muestren también el ejemplo del servicio, de la entrega que en María encontramos. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que están sufriendo, y a lo mejor están sufriendo en la soledad de la casa o del hospital, porque no hay alguien que esté a su lado y que les acompañe para que el Señor les dé fuerza y esperanza para superar la situación en la que se encuentran, para recuperar la salud, roguemos al Señor. Pidamos también por aquellos, por todos los que tienen relación con el mar. Ese mar, si la tierra se presenta difícil, qué difícil nos vemos en medio de ese mar para que en medio de las tempestades, de las dificultades, puedan sentir la ayuda, la cercanía y el amor de nuestra Madre, la Virgen María, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos Inés Periáñez, Rosy Jiménez, José Murillo y José Navarro, que han pasado de esta vida al Padre para que por intercesión de Nuestra Madre, la Virgen del Carmen, alcancen de su Hijo la vida, la paz y la gloria junto al Padre, roguemos al Señor. Amén. Vamos a pedir hoy también muy especialmente por la barriada del Ingenio, que con tanto cariño preparan estas fiestas en honor a la Virgen María, que el Señor y que Nuestra Madre, la Virgen del Carmen, proteja, cuide y bendiga a estas familias que también nosotros mostremos nuestro agradecimiento en el amor, en la devoción, en el ejemplo y siguiendo lo que nuestra madre nos dice roguemos al Señor pidamos por nosotros aquí reunidos para que nos alegremos nos presentamos como los hijos ante las madres cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestras alegrías. Todas se las presentamos a ella, sabiendo que nos escucha. Y, aconseja, y, y si nos paramos y nos guardamos un poquito y rezamos junto a ella, escucharemos también los buenos consejos que ella nos da. Pues que esa alegría también sea motivo de ser alegría para aquellos que están a nuestro lado. Porque la, yo no me iba a, vino a la Virgen ni aburrida, ni triste, ni que ahora ay no, que viene. No tengo ganas de. Al revés, su presencia seguro que alegraba a aquellos con los que se encontraban. Pues ojalá que también sea y ocurra así con nosotros. Porque vamos como debemos ir, porque hacemos lo que tenemos que hacer y como creyentes. Porque hacemos lo que su Hijo nos está diciendo El amor, el respeto, la solidaridad La generosidad con el otro Para que así sea, roguemos al Señor Amén. Escucha Padre bueno La oración que confiados te presentamos hoy Por la intercesión de nuestra Madre la Virgen María En su advocación de Nuestra Señora del Carmen Confiados en, ti, en su intercesión sabiendo que nos da aquello que es para nuestro bien, como siempre lo hacemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y continuamos la hermanita. Señor los dones de tu iglesia en oración en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser Marinero de la pregada, la de la de la mañana. Se lleva mucha sal, ya llevo puedo... llevo una promoción. Bueno, yo cuando voy a aplicar, voy a Carga una imagen Tiene que ser. Oremos. <risa> Alimentados con esta Eucaristía celebrada en honor a tu Madre, la Virgen del Carmen, te pedimos Señor que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Vamos a en un momento de silencio Vamos a, en, a presentarle a la Virgen Sabiendo que nos escucha ¿También? Aquello que queremos pedirle O aquello por lo que queremos darle gracias Como no vamos a hacerlo solo, pues, Pero en silencio Y ella nos escucha cada uno Pues hagámoslo de corazón Demos de gracia O como siempre hacemos también Junto a las gracias también vamos pidiéndole cosas pues en un momento de silencio se lo pedimos y agradecemos a nuestra madre su cariño y la bondad que tiene con nosotros. Bueno, pues vamos a cantarle las... Al de marinero, no la tercera de la unimos al canto en honor a México. Nuestra... a vuestra familia. Felicidades a las carnes que después las que están más cerca se nos se nos Gracias. pasa. Gracias. Queremos de a por el Ya, vamos, pero espera? un poquito más, un poquito más, un poquito más, un ahí, más, un cuando se acercan poquito más, un poquito no un no más, no, no, no, un No, No, un No, No,